¿Cuándo es que Duner decide si sí, empezar a involucrarte con, a involucrarse con esta cuestión de los libros digitales? Bueno, eh, en realidad el rector a principios de año, fin de año pasado, planteó ya comenzar a trabajar con la estrategia. Eh, todos estábamos seguros que la evolución de la edición de la editorial iba a tener en algún momento que, que pasar por el libro digital. Así que este año lo dedicamos a eh, comenzar a estudiar el tema, comprar el software, el hardware para trabajar con libros, capacitar a dos de nuestros eh, agentes, uno de ellos es Gustavo, que estuvo todo el año trabajando, y hacer las primeras pruebas. La verdad que logramos cumplir todos esos objetivos y está el primer libro virtual ya eh, para ser visto, que es el estatuto. Sí, a mí lo que primero me sorprende es el libro en estado líquido. ¿Qué sería un libro en estado líquido? Para el que, digamos... Para, por ejemplo, una persona como yo que recién está este, introduciéndose en este mundo de las nuevas tecnologías y está dejando de lado un poco los prejuicios, eh, bueno, no sé si lo logré, pero digamos, el, el libro en papel, donde uno puede ir escribiendo en el margen, haciendo su lectura, eh, elaborando su texto paralelo... Eh, ¿Qué pasa con este, este libro en estado líquido? Lo de formato líquido eh, tiene el sentido de que, supongamos que una página de un libro fuera un vaso de agua. Uh -huh. Si yo lo pongo en una cubetera, toma la forma de la cubetera. Uh -huh. Si yo lo pongo en un florero, toma la forma del florero. Es decir, que el texto cambie de forma, no lo habíamos visto nunca. Lo podemos hacer nosotros a mano en el Word, estirando el margen. pero allí, usted lo lee en un, en, un, en un teléfono y el texto se acomoda para ser visto en el teléfono si usted en lugar de mirarlo vertical lo mira horizontal el texto se acomoda al horizontal si lo tira al suelo es, el, es decir, a eso se refiere lo de formato líquido lo cual genera un problema para, para citar bibliografías por uh -huh. ejemplo en un, en un libro líquido yo estoy viendo en mi, en mi pantalla la página 5 y en otro puede ser la 8 uh -huh. entonces cuando hay que citarlo y esto, esto entra en el capítulo de cosas que se perderán para siempre claro. de, de, al, al, al adquirir el, líquido, el libro líquido de esta forma En realidad también los tipos que hacen esto Están pensando en esto Y ya los e -book permiten Escrituras, tachaduras y ese tipo de cosas uh -huh. Pero las licencias de los libros que se venden Son para un equipo, una persona Y a veces para dos, y no más Por lo tanto, yo no te puedo prestar el libro digital comprado Te tengo que prestar Mi pequeña lectora de libros digital claro, claro. Aparte Con no, lo cual aparte te estoy tratando mi soporta, biblioteca En exacto. realidad No, no van no va a haber más incunables Porque uh -huh. una de las ventajas que puede tener Es que no tienen ediciones agotadas estos No, claro libros. Eh, esperen, ¿Eh? No se agota ni se daña No eh, se agota otra de las ventajas que puede haber, que dice que eh, puede haber más socialización de la lectura y más interacción con el autor, porque lo podés subir, este, frases este, que te gustaron del libro, lo podés subir a Facebook, a Twitter, a otras podés redes sociales, podés contactar al autor, este lo o sea, o vos ves en una ficha bibliográfica que dice uno, la tocas con el dedo y aparece la... No hay que ir a la bibliografía a buscarla, aparece la ficha, así como la biografía del autor y tanta... Un video en el medio del libro. Bueno, esta cuestión que hablábamos cuando hacíamos, este cuando abriamos Punto Medio con Guille, del hipertexto. digamos Porque una uh -huh. cosa es tener libro digital donde uno lo que hace es... Eh, Cambiar el soporte de lectura, ¿está bien? Pero el libro sigue siendo el mismo, ¿bien? Claro. Eh, y no es lo mismo cuando es un hipertexto, esto es, cuando vos estás leyendo una parte del libro y que es automáticamente se conecta con un montón de otras ventanas que se te abren, tras lo cual vos te vas del hilo conductor que es ese libro. Y voy a volver a lo que decía Betina al principio. La Esta profundidad de lectura. La profundidad de la lectura. Y de análisis. Esta nueva cuestión que siempre hablamos claro. como Betina del videoclip, esto de todo... De vivir en. en, claro. en ¿Cómo es? En sapping permanente. Sí. Donde en realidad después no tenés un relato profundo de una cuestión, sino que tenés recortes, sí, sí. ¿no? De muchos sin finalizar, sí, sin profundizar. Esa es otra cosa que va a cambiar. Para es la así. manera de, le de leer. Sí. La Eduner ya está eh, eh, comercializando eh, estos libros. No, no, no, no, no Estamos no. en fase de comenzar a hacerlo, digamos. Uh -huh, estamos uh -huh. logrando el primer libro digital. Uh -huh, es decir. Uh -huh hecho por nosotros, porque podríamos haber ido a una empresa que lo haga, pero la idea era desarrollar una sección dentro de la editorial que se dedique, eh, imagínenselo para los alumnos, material lo que nosotros llamamos apuntes, por ejemplo, uh -huh. podría el docente trabajar con textos este, digitales que estén accesibles, gratis, para todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería de gran utilidad. Lo que llamamos serie cátedra, uh -huh. dentro de Duner. Uh -huh. eh, esa es una de las aplicaciones. Los proyectos, digamos, de, a, a futuro de la EDUNER, ¿es eh, digitalizar los, las, este, los libros que ya están bueno, o incorporar nuevos? Hay una discusión que no le hemos dado todavía, que digamos dos. Primero, ¿qué se digitaliza? Uh -huh. Y segundo, ¿qué se entrega gratis y qué se cobra? Uh -huh. Eso no lo hemos discutido todavía porque no nos ha llegado el momento, pero cuando tengamos producción digital, es decir, todo lo que ya tenemos publicado y está corregido, editado, listo podría ser digitalizado. Uh -huh. Pero bueno, hay que elegir, tenemos que elegir eh, porque tenemos que salir al mundo de la de la seguridad informática y, y entrar en otros temas todavía que en el cual no estamos no estamos muy desarrollados. Pero vamos a comenzar a digitalizar lo que entendemos que debe ser gratuito es material que la de universidad por ejemplo el estatuto lo va a usar todo el mundo en la universidad por lo tanto ya se digitalizó mm. y ya se puede obtener este en uno de los formatos no mm. lo compraría ¿eh? no no es un libro de lectura el que no de lectura sino de trabajo no pero hay muchos libros este agotados eh, en las facultades que de sí. consulta que sería sí, sí. Eh, bueno incorporar en esas cosas, ¿no? Sí, sí claro que sí Daniel De Michele, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana en las radios de la UNA. No, gracias a ustedes, un gusto. Daniel De Michele, el secretario de Extensión y Cultura en Radio UNA.